Hola, buenos días. Soy un ecuatoriano en Japón que les saluda desde Hiroshima. Esta es la vista que tengo desde mi habitación. Nos dirigimos a la isla de Miyajima, creo que se llama. Miyajima. Este, y después regresaré a Tokio. Mi tiempo aquí en Japón se me está acabando. Hoy es 16 de enero. Tengo cuatro días más en Japón. Así que acompáñenme. Yo los más. Sí, pero parece que tienen una sala de... De, ¿nada, qué? de bodas entonces este tipo de lugares se alquilan para las bodas esta es la estación de Hiroshima se ve un poco tranquilo, no hay tantas gentes como para hacer la estación de Hiroshima es la estación de Hiroshima y no hay mucha gente, lo cual es bueno al mismo tiempo que me hace dudar un poco acerca de cómo estamos con la gente por aquí abajo, porque Hiroshima está abajo de Japón, al sureste no, suroeste Vamos a utilizar estos uh, casilleros, los famosos locker, los casilleros de monedas en Japón. Primero ponemos el equipaje, después de poner el, el equipaje se cierra la cerradura y empezamos el, el, el trámite uh, o seguimos las instrucciones. Hay bastantes precios, elegimos el más barato que son 4 dólares, 400 yenes y ahorita los estamos poniendo. En las máquinas que aceptan eh, esto efectivo Hay algunas máquinas que no aceptan efectivo Y solamente eh, utilizan la ICOCA Que es una tarjeta eh, to, de, con chip integrado En la que metes dinero Es la misma tarjeta que utilizas para los trenes Después de meter el dinero Nos van a dar el recibo Ese recibo Ese recibo contiene el código QR Para este utilizarlo en la máquina en el lector después y retirar este el equipaje dependiendo de dependiendo de la máquina este en otras partes no te dan un código QR, te dan un código pin por ejemplo entonces depende de la estación y así has guardado tu equipaje en los famosos coin lockers de la estación de Hiroshima hay ekonomiyaki por todas partes, la especialidad de Hiroshima es que tienen eh, una forma de preparar el ekonomiyaki, que es típica de Hiroshima, es lo que quiero probar. Ahorita están preparando porque recién los restaurantes están abriendo. Hay economía, restaurantes de ekonomiyaki a cada lado, es un piso entero de restaurantes de ekonomiyaki. ¿No Entonces, a diferencia de la economía que de Osaka, en el donde se mezclan todos los ingredientes y se hace una sola tortilla, aquí parece que la economía que de Hiroshima se cocinan los ingredientes por separado y luego se hace como un tipo de sándwich grandote con todos los ingredientes. Otra diferencia es que la economía que de Hiroshima tiene fideos, que puede ser soba o udon, dependiendo del restaurante. En la economía que de Osaka, este, no tiene fideos. Como sea, se ve delicioso, no muere de hambre. Tenemos un poco de buena o mala suerte, este, la tienda está reservada para los estudiantes de colegio que van a pasar en breve, así que pedimos nuestro Okonomiyaki para llevar, porque todos los estudiantes van a usar el restaurante. Dejamos el restaurante lleno de estudiantes, no solamente esta tienda sino todo el piso es reservado para los estudiantes, así que pedimos para llevar y nos vamos. Excelente, en caso de que no me alcance la comida con la economía que vamos a comer, tengo McDonald's al frente. Y tengo una vista así. Veamos cómo se ve. ¡Wow! Miren eso. ¡Qué rico! Estamos abriendo ahorita la alnegi, que son las cebollas. Vamos a abrirlo y a ponerlo y después a comer. ¿Y qué más? Algo que acabo de notar, aquí estando en Hiroshima, pueden ver, estamos rodeados de montañas. Y esto me recuerda pues el ambiente de, de Ecuador. Ecuador está rodeado, bueno, está atravesado por la cordillera de los Andes. Lo digo porque estando en otros países como en Estados Unidos o en Japón mismo, la ciudad es completamente plana, pero en Hiroshima tenemos montañas. No estoy diciendo que solo en Hiroshima haya montañas Debe haber otras partes de Japón donde haya montañas también Solo sucedió que estando en Hiroshima me recordó pues el paisaje a, a una ciudad rodeada de montañas eh, Starbucks tiene este tipo de mercancías que se llama la serie de I've been there La serie de he estado ahí de Japón Entonces venden como botellas este, para agua que son de Japón Carros de Japón diferentes colores, incluso tienen por prefecturas o ciudades a veces. Esta es la de Hiroshima, también he visto la de Akihabara o la de Tokio, por ejemplo. Esta es la de Japón, pero esta es la de aquí, Hiroshima, por ejemplo, Entonces, uh, quería ver dónde hay. Llegamos a la estación de Miyajima y estamos eh, camino al barco, tenemos que tomar un barco para acceder a la isla de Miyajim nos acercamos al Miyajim Amaru y en todo este viaje pues es porque quiero bueno vamos a ver esa puerta Tori de allá no sé si la pueden ver Sarpe. Si se me cae el celular al agua no podré mostrarles nada de los videos. Esto es todo lo que este bote puede acercarse a la puerta. ¿Cómo se llama la puerta? Ya, es la puerta Tori de Itsushima Jinja. De Doendo. Ah. Al igual que Nara tenemos venados y vamos a caminar un poco a la orilla del mar. Venados, ciervos, ma. ¿Algún zoólogo que me diga la diferencia? Estamos acercándonos y caminando por los recovecos y las calles de eh, Miyajim. Vamos a comer este dulce que se llama este Momiji Manju. Básicamente son pancitos pancitos con frijolas dentro. Tal vez son dulces los vamos a sumergir en salsa de chocolate o de matcha o de malvavisco, etc. Vamos a probar qué tal. Se ve así. Colo colo Momiji. Son pequeños pancitos y la, y la salsa que yo pedí es de marbabisco. Aquí tenemos de, con salsa de maní. Y todo más. Hay muchísimas tiendas de varias cosas y no voy a poder mostrarles todo. Hay muchas cosas. El símbolo de Hiroshima es el árbol de momiji, que es el árbol de, de, de otoño. Incluso tienen muñequitos de Spider-Man con la cabeza en forma de momiji. Venom, Spider-Man. El punto turístico más importante de Miyajima es la puerta del templo Entonces hay muchos productos basados en eso Por ejemplo, estas son galletas con forma de la puerta Tori Uh, nos acercamos Esta es toda la calle de las tiendas Hay tantas cosas interesantes que, que ver ahí Nos acercamos mejor a la puerta como imaginarán los mejores spots y están tomados por los restos de turistas como yo que quieren un recuerdo. No hay ningún tipo de protección así que si te caes al agua te caes. Bueno, ya hice lo que vine a hacer, vine a Hiroshima a ver la puerta, la vi, ya tomé fotos, etc. El santuario de Itsukushima. Nos acercamos a ver qué tal. El, el clima me está dando un poco de miedo porque está haciendo un poco de frío y hay nubarrones, así que no sé si nos caiga la lluvia. Podemos ver la pagoda detrás. Este es el spot, donde la gente incluso hace fila para tomarse una fotografía Llegamos justo a tiempo para algún tipo de ritual, no sé qué están haciendo Esto es mirando gradas, gradas, gradas. Voy al baño y me encuentro con esto. Cuidado con las serpientes. Imagínense, voy al baño, abro, abro la taza del baño, me salta una serpiente al huevo. Si me muera, si me la serpiente en el huevo, ya no, no tendré descendencia. Y la última cosa que hice fue, fue ir or, sería ir a orinar. Ya bajamos de este, estamos bajando de este templo y nos recibe este hermoso paisaje. Está haciendo frío, así que veamos si alcanzamos a la puesta del sol o algo así. Está despejándose. Qué bueno que no llovió hoy. Nos acercamos a esta pagoda uh, y el sol se nos está poniendo por detrás, así que pronto tendremos que salir de Miyajin.